Vamos a ver, hay, hay un tema importante que, que quería introducir, ¿eh? pero no para debatirlo ahora, sino como información sino como información y ver qué solución le podemos dar nosotros desde aquí en Cantabria ¿eh? y en las diferentes palabras. El tema es el siguiente, eh, las movilizaciones de la coordinadora estatal, a mí la, la información que me han transmitido, ...es que en principio, en principio pueden, pueden, que no es seguro, pueden terminar el día 5 de mayo. Esta, esta tacada de movilizaciones. Excepto que en los presupuestos generales del Estado hubiera algo muy gordo... ...y esto se van a aprobar en junio, se van a aprobar en junio... ...entonces eh, se haría un nuevo llamamiento... En eh, a la, ...para salir a la calle coincidiendo con ello. Pero todo esto, siendo información que es buena, que es buena, o sea, que es cierta, que es cierta, no es seguro. Con lo cual, yo lo que eh, plantearía sería lo siguiente. Después del 5 de mayo, en la nueva asamblea, en la nueva asamblea general que hagamos, ¿eh? pasar una nota en el WhatsApp de organización diciendo esto es lo que se plantea o no desde la desde la coordinadora estatal qué hacemos nosotros os parece que sigamos su ritmo le rompemos continuamos lo que sea pero desde todas las desde todas las plataformas y de forma conjunta es decir lo que no tenemos que hacer es uno por un lado y otro por otro Mayo, eh, me parece que es, no eh, es eh, nada eh, bueno eh, para el movimiento ni para los estudiantes. también lo sí, sí. Otra cosa es que el paso sí. avanzado, que más avanzado, más aceptado al verano, verano para la inmensa mayoría de los españoles, los ciudadanos de este país, pues igual haya un parón, y incluso hasta sea conveniente decidir o vamos a parar, que nosotros vamos a y volvemos en el otoño. Pero en mayo habrá que influir para que no se tome una decisión de ese tipo, porque es prematuro. Tú dices que es verdad, ni siquiera están los presupuestos generales del Estado, no sabemos qué va a pasar con ellos, en fin yo creo que debiéramos de influir de para eso bueno, aparte de aquí, por supuesto se habrá un de la gente de las personas de de los, de los, de los que están a nuestro alrededor en el movimiento pero yo creo que cuando yo te lo oí decir así me quedé sorprendido, vamos, que tú hiciste eco de que parecía que iban a por ahí y nosotros, se puede en entonces ¿no? yo como queráis si queréis el nos podemos poner Podemos apuntar un poco más adelante ¿eh? de lo que está pasando y mandar una nota como um, coordinadora de Cantabria diciendo ante la posible desde Cantabria creemos que es prematuro cortar las luchas, es prematuro acabar con las movilizaciones y que a lo mejor una fecha que coincida más adelante, a, a finales de mayo, primeros de junio, algo, lo que sea, ¿no? pero intentar una, lo que dice el segundo, de influir en, en esa decisión. Si os parece. Sí, está bien. Sí. Sí. Sí. Sí. Eh, Carmen. Vamos a ver. Yo entiendo que cortar ahora el 5 de mayo es prematuro, sobre todo teniendo en cuenta que hay plataformas ¿Tú que, se, que acaban de iniciar su, su andadura. Algunos llevamos ya, pues, concentrando los 15 semanas, ¿eh? desde, desde finales de enero, me parece que fue una cosa así. Entonces, eh, una, yo, yo entiendo, para nosotros, cortar el, el, el aredo, ¿Eh? cortar el día ¿Sí? 5 de mayo, y ¿Sí? bueno, empezamos un periodo esquival. Porque realmente el verano es complicado para poder, porque, bueno, que funciona como funciona. Y el aredo encima es pues, una villa donde se llena de de gente de, de, de, de, de, de fuera pues no sé, coordinar eso sería complicado pero yo creo que no es, no es ningún disparate el plantearse pero no, no siquiera plantearle a la, para, para la coordinadora estatal dice, nosotros sugerimos que igual hay que continuar no sé, plantearle plantearle la evidencia misma, en ah, tú después de la convocatoria extraordinaria del día 5 de mayo hemos aquel... decidido que mantenemos las concentraciones hasta el día X de junio y ahí cortamos. Si en entre medias de esa fecha nosotros ponemos, digo, porque los bonos, por ejemplo, si son, el, son hasta el 23 de junio, pues ¿qué hacemos? ¿Nos llevamos los bonos y nos vamos de vacaciones? Luego, ¿cómo se, se reconvierte todo eso? Eso es complicado. Entonces, yo pondría pues, ese tipo de, de margen, ¿no? Pues el 23, no tengo ahora el calendario delante, pero el 23, el 26 de junio, etc. Nos tomamos el mes de junio como continuidad de lo que estamos haciendo hasta ahora, hacemos una manifestación extraordinaria el día 5 de mayo, y si entre medias nos pilla otra extraordinaria, pues muy bien, como, como no hemos, hemos perdido el ritmo, pues lo sentiremos con mucha más facilidad, porque es bastante más complicado retomar cosas. Que el, que y eso sí, el día que hagamos la despedida de nuestras plataformas ay, ay, ay, y les demos vacaciones, recordarles que el mes de septiembre, el mes de octubre, en fin, cuando cuadre, que vamos, porque bueno, por ejemplo, en Laredo, hasta que no pasa lo de Carlos V, que no pasa absolutamente nada. Eso son es fines de septiembre. Entonces digo, bueno, pues, pues en octubre, me planteo yo, por ejemplo, que en Laredo, que el, el octubre retomamos. Si esto no ha sufrido ninguna modificación a favor de lo que estamos reivindicando, pues los dos seguimos con nuestra batalla porque falta un año para las elecciones, el otro año y medio para las otras, y todo esto hay que, hay que considerarlo, por lo tanto hay que seguir fuerte, hay que mantener Los presupuestos momento. más o menos, que no tengo mucha idea de ese tema, ¿eh? No te, a, a ¿Qué tú? fechas suelen ser o todo ese no, tema? No, no, semana van a ser el 22 de mayo. De mayo, de, mayo. De, mayo. De, mayo. O, vale. o sea que tendríamos si no. opción, ya, va, sin más. No, nosotros seguimos, Mariano. Sí, sí, sí. Vale. Perdón. Seguimos el ritmo de los lunes. Mira, bueno, espero... no, si es que la, la propuesta que nos iba a hacer era la siguiente. Esto, Este tema es muy importante, ¿no? Entonces, había que hacer una, eh, la nueva Asamblea General, tener ya la información más concreta, tener la información más concreta porque a lo mejor nos interesa, aunque en el estatal digan que el día 5 para, nosotros no paramos hasta el día 31, o sea que no... Eh, pero decidirlo entre todos. Y entonces, podíamos usar la semana siguiente a la, al 5 de mayo... Para hacer una nueva asamblea general y, y poner en claro esto, la fecha de finalización, poner en claro las finanzas y poner en claro el compro, los compromisos de extensión que hace un rato antes. No simplemente pero recuperamos la fecha del 7, de, del 7 de mayo para la asamblea. Es después, después del 5. Sí. En Caliente, el 7 de mayo, que teníamos prevista la asamblea, la hemos adelantado al día de hoy, pues, recuperamos esa fecha. Bien. Pregunto. ¿Os, parece? Sí, ¿Os parece la fecha del 7 de mayo? ¿Volverla a recuperar? El lunes. El lunes. Es un lunes. Sí. Y nosotros los lunes salimos a la calle en Reynosa. Pero es la de Como hoy. Como hoy. Bueno. A ver. A ver. Pero realmente ver. estamos comentando, estamos todos de acuerdo que es prematuro cortar las movilizaciones. No estamos de acuerdo. ¿Qué es que hay que esperar? Es imposible. No se puede pasar a la coordinadora estatal diciéndole que no estamos de acuerdo, que es prematuro, que además. Ahí al minuto plataforma, que las acabamos de, de formar y no vamos a decir, oye, pasado mañana ya no ya no, no más, no más asambleas. Bueno, pero no es, no es fijo que la coordinadora acabe el cinco con la estatal, ¿no? ¿no? pues en eh. el momento es una cosa que está en... Lo ya lo mismo, bueno, si lo han planteado ya... a ver, a ver, a ver, Luis, que te tengo ahí relegado. Es que te tenía apuntado, pero pensaba que era este otro y como me dijo que no... Totalmente. Este, este, este, este, este, pues no recuerdo ya lo que te iba a decir pero si la tengo tomada y lo hubiera visto que este también habías pasado era hablando a, era para no quiero contar con esto pero lo, si acabamos de nacer no nos vamos a ir de nada de a no he apuntado nada Estamos no ha hecho falta que no, lo que pasa es que puede ser que otra gente si sí esté planteando decir, eh, Bilbao ¿Cuánto, cuántas semanas llevan en la calle y, vamos, y bueno, se, no se aproximan le hacer un pequeño un pequeño frenazo, bueno pero pero los que estamos eso, que hemos nacido, que hemos hecho hemos dado los primeros pasitos resulta que, que no, no es que eh, retomarlo va a costar un montón es, luego yo, una <risa> aclaración cuando había pedido la palabra era, a propósito de las firmas Mucha gente esta mañana estaba recogiendo algún sindicato. El otro día yo me tropezaba a los de uso, pues he historia, y, y es lo que están saliendo a recoger por ahí. Esa gente, esas firmas, dicen: No, es que ya he firmado, a ver si se van a invalidar estas o a ver si van a tal. Y existe esa historia. ¿Se van a presentar por un lado que también está recogiendo un de misión? A, ¿sí? a ver, nosotros... Eso cómo se está No, hombre, es sencillo. Nosotros como coordinadora cogemos nuestras firmas, punto. Lo que hagan los demás es asunto no, ver, si de ellos. No pues dice, eso en todo no, no. No, no, estoy diciendo eso. Es la gente que tiene. He estado en el mercado, acabo de firmar, firmo aquí, he firmado otros en el chat que hay alguien recogiendo firmas también en esta dirección con todos los puntos que reivindicamos nosotros es decir, confirma cada vez que me pongan una hoja delante de firmas de unos de otros, eso después cómo se va a tropar y se va a llevar a... se van a llevar todas juntas en principio no se está... ve eso un momento, vamos que ha venido me ha dicho que ha firmado Claro, claro, eso nos ha pasado a nosotros esta mañana. Mejor que firme dos veces que, que ninguna. Nani, no está Nani, a ver, un momento, vale, Nani. No, digamos un argumento más para, para reforzar el que no se puede parar el, a partir del 5 de mayo es el tema, eh, el tema de la de la Unión Europea. Eh, que se va a debatir en un, a principios del mes de julio y eso es sobre el tema de las pensiones que van a querer adelgazarnos aún más el, el, las pensiones públicas para dárselo a los bancos y demás <coughs> Bien. yo creo que como mínimo o sea como mínimo esa fecha eso cuando se someta, según he leído un poco por encima, a, a, las, a las votaciones en el Parlamento Europeo, que se aprobará probablemente, eso entra, digamos, en vigor inmediatamente. Es un reglamento de no sé qué historia y entra, entra rápidamente en vigor. Por lo cual, eh, es una, otra, nueva, digamos, otra nueva disposición que va a tener el, el Gobierno de España. Pues para eso, para ir quitando pensiones públicas y aumentar pensiones privadas. Con uh -huh. lo cual tenemos ahí un tema por delante bastante duro y jodido. Eh, y vamos, no se podría para el 5 de mayo, de ninguna manera. José... ¿Me apuntas o qué? Oye, vamos a ver. José... José, ¿eso? Igual había que plantear a la, a la coordinadora estatal el tema este que estamos comentando, el tema de Europa, porque igual había que movilizarnos unos días antes, dar la nota para protestar por ese motivo. Eso, de alguna forma, decirle a la coordinadora que no pare las movilizaciones a nivel estatal. Bien. Es una diferencia. Sí, sí. Sergio. Yo, que veo bien la nota esa de enviarla, está claro, a la coordinadora estatal. Es independientemente que haga ¿eh? lo que quiera la coordinadora estatal nosotros tenemos, me imagino, la capacidad por poder decidir aquí que nos tiramos todo el verano saliendo ¿vale? y eso es lo que decidamos aquí también claro. yo las concentraciones no las pararía hasta casi finales de junio o principios de o, o julio sabes? porque hay más acciones que podemos hacer nosotros porque cada zona, me imagino, como la marcha de dignidad cada zona hace sus cosas y luego a nivel estatal pues hay acciones en común, ¿no? el tema de la coordinadora de pensiones pues pasará algo para el estilo entonces, yo, yo creo que aquí tenemos, habiendo nacido plataformas que están naciendo ahora, el que se paralice el 5 de mayo, me parece. Y luego, aparte que nuestros bonos terminan el de julio, vamos a cortarlo y que vamos a dar otros acontecimientos. Claro, pues, no Entonces, digo, más a eso, a lo que se está diciendo aquí el ¿No compañero no la sobre las pensiones europeas, tenemos que dar respuesta en cuanto eso se apruebe en el Parlamento, el nivel europeo. Vale. Hasta esas fechas yo estaría ahí en la calle. Sí, de acuerdo. Pero, de acuerdo, de acuerdo. A ver. Si no hemos conseguido todavía nada, de nada, ¿cómo vamos a pararnos? Ahí está. Es que, aunque nos, lo, aunque nos lo digan que sí de palabra, la palabra se la al viento, tiene que haber acciones y acciones de que van en todos los sentidos en, en, al pensionista, a todos. Entonces, ¿cómo vamos a parar? Ni ahora ni dentro de un año. No. Bueno. Es lógica. No lógica. Pero, ¿por qué no hacemos una cosa? Pero, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo lo que decía, que os daba una información, Vamos a esperar al 7, de, al 7 de mayo a debatir esto con más conocimiento, vale. con más no sé qué, y además con más motivos que lo habremos hablado ya con, el, con los compañeros, con los de al lado, con no sé qué, y tendremos algún motivo algún motivo más. No sé si os parece. Sí, sí, sí. sí, sí. Era por ¿Eh? el entonces, sería importante es no divulgar esta, esta historia? de no, sí, sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, todo lo contrario. Todo lo contrario, hay que seguir convocando, no. no quiero dejar, pues, sí. La información para la Gonzalo, que no seamos nosotros los otros de. Sí. No, no. hombre, lo, lo, tampoco se Nosotros la obligación que tenemos ah, vale. es informar y y la, y la reserva pues es tener la reserva. Sí, lo, lo del día 5, cortar. Lo de después del día 5... Lo de después del día 5... ¿Hemos no, ya por acá o qué? ¿Qué? ¿Están, esperando sí. Venga, vale. Están esperando las limpiadoras. ¿eh? Venga, hasta luego. Están esperando las limpiadoras. La gente te la... A ver. Que tiene que haber un par de responsables del tema de finanzas. Mayor ¿quién es? Tú. Vamos a ver. El, el, el, el día 7... Siete... Uno de los puntos es finanzas, pero hay que, aclarar, hay que aclarar ya las finanzas euro a euro, lo que se ha gastado, lo que se ha gastado y a quién se le debe y los bonos, cómo van los bonos, etcétera. Pero el día 7 el día ya las finanzas al euro. ¿Vale? ¿Vale?